Iba produciendo, ah. Es normal que no me pueda expresar, pero tengo versos que quiero explicar. Las voces en mi cabeza hablan por mí, ceniza a la mesa. Yo no sufrí, pero tengo que pararme, me entretengo Al pensar mentalmente cuerdo, cuando estoy muerto Ni yo me entiendo, es normal, el lenguaje es siniestro No puedo mirarme, ni siquiera un espejo, aunque sonría Enojado es mi reflejo, contacto sudoroso, saco filo a mis escombros Contacto a fantasmas, ángeles, palpan mis hombros y esco no no no es correcto oscuro soy contrapuesto a mi otro yo el que sonríe al exterior para ser superficial batallé en el interior con los ojos de quien quizás no conoce el olor pero en realidad lo conozco tanto como vos puedo sentir Apagarse mi pasión, por la boca amor el pez Pero la no solo las vos Explícame cómo hacer para ignorar tu voz Entre besos y suspiros leyendas que cuentan las sábanas El pecado más lindo fue entregarte mi alma Solo conocen de mí lo que deja ver la luz Me la oscuridad Que tapiza mi ataúd, cual satélite Te seguí alrededor, tal vez ignorando Que otro amor más te quemó Similar a la pólvora sin encender la mecha Con miles de palabras Nunca una certera contrapi en un bumba que me enloquece más y más. Que reteresa en mi alma, que no van a sanar y me enredo. En pensamientos estoy vivo, me siento muerto. Hay lamentos entre mis sueños, mis imágenes. A lo que temo, sé que no soy mar, pero a vos te hago flotar Mata yo con mi ser dentro de mi y yang, pero no se equilibra Desequilibro mi acá mientras lo que escribo es el don que me va a matar Con la actitud un lobo, me devore a mí mismo Creyendo la llegada de un nuevo ciclo, pero si solo yo tirado en el piso No existe barjala ni un gran olimpo Dicen por ahí que mi lengua hoy está fría, pero se nota a leguas que mi voz está vacía y ahora no hay pinta que calme mi tinta Desinteresa el interés de otra que me mira En estos párrafos hay algo de señas Sé que son palabras naturales que yo nunca busqué Sobre ejes mentales suele fluir toda esta mezcla Son electrochoques que ni sabe explicar Tesla Puedo sentir tu aroma aún perdiendo el olfato Y palpar tu alma más rasposa que el asfalto Sentir esa boca que no tarda en quemar esas pilas. Ven mi superficie el lunar